Eh, fecha 25 de junio se ha tomado conocimiento del deceso de una mm, persona de sexo femenino de aproximadamente 26 años y un menor de edad de aproximadamente nueve días de nacido. Una mujer falleció luego de dar a luz a su bebé de nueve días. El menor también murió, aparentemente, cuando era alimentado por su progenitora. El parto habría sido en su domicilio. La madre ya venía padeciendo hace ya bastante tiempo síndromes de desnutrición, tenía también algún tipo de, de malestar eh, en los riñones, los pulmones, entonces eh, aspecto que ha desencadenado en la muerte de la madre. Y en el caso del menor, pues eh, mérito a que la madre también estaba en esas condiciones, no ha recibido el adecuado tratamiento y toda vez que también hubiese aparentemente nacido de manera prematura. Y hecho que además... Eh, eh, ...el menor hubiese nacido en el domicilio de, de esta pareja. La autopsia de ley señaló que la mujer se encontraba delicada de salud... ...ya que padecía de varias enfermedades. Eh, y un extremo también que nos lleva a presumir... Eh, ...por lo menos preliminarmente, es el hecho que... Eh, ...aparentemente el menor es quien hubiese fallecido en primera instancia... ...aproximadamente a la una de la mañana... ...y eh, producto de todas estas consecuencias... y la madre fue la que posteriormente falleció a las la horas de la, las 4 de la mañana aproximadamente. La víctima fue identificada como Ruth Condori, de 26 años. Actualmente la pareja de la mujer fallecida traslada los cuerpos hasta Copacabana para su correspondiente entierro.